Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Nos vamos a ir para Rusia. Allí Vladimir Putin, el presidente en, en Moscú, abrió un nuevo foco de tensiones entre Moldavia y Moscú, que puede dar pista para un conflicto luego de poner en duda lo que es la soberanía de Moldavia, lo hizo recientemente después de revocar el martes un decreto que data del año 2012 en que sustentaba justamente la soberanía de Moldavia para resolver el futuro de la región de Transnitria, una región separatista respaldada por Moscú que limita con Ucrania y donde Rusia mantiene también tropas el documento revocado es de hace 11 años cuando Moscú tenía relaciones más estrechas con el norte y la Unión Europea, se publicó en la últimas horas. La medida se tomó para garantizar los intereses nacionales de Rusia en relación con los profundos cambios que se están produciendo en las relaciones internacionales. Esto es lo que expresaron desde el Kremlin, pero un dato importante es que, bueno, un funcionario eh, dijo eh, allí en Moldavia que la cancelación no significaba que Putin estuviera abandonando la noción de la soberanía de Moldavia, el decreto es un documento de la política que implementa el concepto de política exterior de Rusia eso fue lo que dijo en la televisión pública de su país, un funcionario que dijo que Rusia tiene un acuerdo político básico que establece el respeto mutuo por la integridad territorial de nuestros países fue lo que dijo Alexandro Flinchea, quien es el Presidente Moldavo de la Comisión Conjunta del Control de la Zona de Seguridad de Moldavia en las últimas horas.